¿A qué vicios prefieres engancharte y qué vicios son los que te vayan a llevar a tener una buena calidad de vida cuando seas mayor? El otro día iba por la calle y vi a un viejecillo que iba así andando con pasos muy, muy cortos, le costaba muchísimo andar, pero sin embargo estaba enganchado a su puro, a su cigarro, no lo soltaba y lo iba disfrutando. Y está muy bien disfrutar de tus vicios, pero no será más inteligente no ser una oveja tonta y ser una ovejalista que te coges vicios que te enganchen y que sean saludables como por ejemplo darte paseos por la montaña. Hace un rato hemos visto a unos viejos que estaban aquí en cerca del ibón de Tevarray como a 2.700 metros en un sitio super y estaban aquí paseando con menos de 80 años no creo que tuvieran. No es un vicio más saludable poder disfrutar de la vida a los 80 años que que poder disfrutar de un cigarro y que no puedas casi andar, pues reflexiona cuando seas más joven a qué vicios te quieres enganchar y si son más saludables, pues yo creo que mejor, ¿no? Pero vamos, es tu decisión. Pasa buen día, hasta luego y a seguir disfrutando de los sibones azules.